grapas de cj ¡Gracias! Esto que tengo aquí es la portada de Fantastic Four número uno. No es el cómic en sí, es un anuncio que aparece en la parte de atrás de otro cómic no relacionado. Eh, el cómic en sí saldrá a finales de este mes y le tengo muchísimas, muchísimas ganas porque Los Cuatro Fantásticos son eh, mis superhéroes favoritos y lleva sin existir la cabecera desde 2015. Este va a ser el primer cómic, propiamente dicho, de Los Cuatro Fantásticos que sale desde 2015. El cómic anterior... Fue este de aquí, el número 645, en España el número 93, pero vamos, este fue el final de la, la, la cancelación de la serie principal. Ahora bien, esto no quiere decir que los personajes no hayan aparecido en otros cómics desde, desde entonces. Lo que vamos a analizar en este vídeo o mirar un poco por encima es qué ha sido de ellos desde 2015 hasta ahora. Eh, primero eh, la, en el evento Que se publicó justo después Que es Secret Wars Que como puede verse en la, en, en la portada eh, Tiene mucho que ver con los cuatro fantásticos Luego en Guardianes de la Galaxia Donde la cosa Ben Green Se fue a hacer de las suyas eh, eh, Luego Víctor Von Muerte, Invencible Iron Man, sí que Víctor Von Muerte no es uno de los cuatro fantásticos, pero es parte esencial de su narrativa, es su villano predilecto, así que es muy interesante ver eh, qué, qué, qué cosas está haciendo mientras que los, los cuatro en sí están desaparecidos. Eh, luego cómo termina su trama en los últimos números de Invencible Iron Man, incluso en el número 600. Y por último, esta serie nueva que ha salido, que es Marvel Twin One, que es cómo se juntan eh, la cosa y la antorcha humana para ir a eh, rescatar o recuperar a, a, los, a la otra mitad de los Cuatro Fantásticos, a Reed Richards y Susan Storm. Vamos a ver primero cómo fue la última etapa de, de los Cuatro Fantásticos, justo antes de su cancelación. Fue una etapa de 19 números. Escrita por James Robinson y dibujada en su mayor parte por Leonard Kirk, aunque con algunos con algunos artistas invitados. Eh, todo empezó con otro, Cuatro Fantásticos número uno, que es este de aquí. Esta, no es, la, es, esta es la versión española del Cuatro Fantásticos número uno de James Robinson, pero no, no corresponde la portada. La portada fue esta de aquí. Hay que decir que la portada de la versión española es más interesante porque es de Alex Ross. Y la portada del, del cómic original es, eh, es un poco una tontería, ¿no? La cara de estos cuatro aquí en plan. ¿Sabes? Eh, y um, yo creo que no mucha gente se leyó esta etapa, porque la etapa anterior fue, eh, fue horrible, fue horrorosa. De hecho, me la, me, me pillé las grapas eh, porque eran muy fáciles de encontrar en, lo, en, en las cajas de números anteriores. Y, y vamos, lo que hice inmediatamente después de leérmelo es, eh, es venderlo por otro lado, ¿sabes? O sea, pasando de esa etapa. Entonces yo creo que la gente estaba como cabreada y por eso esta etapa de aquí no tuvo tanta no tuvo tantos lectores. Pero es una faena, a mí me gustó mucho. Creo que James Robinson eh, escribió muy bien a estos personajes. Es todo es todo una misma trama vale que tiene lugar en esto en estos 19 números, una, una gran macrosaga que trata sobre la caída de los cuatro fantásticos. Es, um, no es una cosa muy original, ¿vale? Es, es una, la, la idea que tiene James Robinson es, eh, es, es, se, se ha hecho hasta, hasta la saciedad. Consiste en, eh, en vapulear a los protagonistas desde el principio. Eh, hacerles caer, caer, caer, en plan, eh, Susan, eh, Susan en revierte a su, a, a, a, su par, a la parte malvada de su cabeza, que es malicia, que había creado John Byrne. En eh, richard no me acuerdo qué es lo que le pasa, eh, la antorcha humana se vuelve un alcohólico, y, y sobre todo, la, la subtrama más interesante yo creo que es la de la cosa que, que, que se, se pone que es, es es acusado de asesinato que se creen se creen que ha asesinado al padre de Alicia Masters a, la, a al, al hombre este de las eh, de las marionetas al amo de las marionetas y se pasa a la mitad de esta saga en la cárcel y se tiene que enfrentar a la dueña de facto de la cárcel que es esta chica de aquí que es Sharon Ventura que es básicamente la cosa en forma en forma femenina y, y, y bueno, y todo esto es con la idea de que después de vapulearles, al final en los últimos números se recuperen y, y, y consigan salir del hoyo en el que les ha metido el, el guionista. Y yo creo que, ya digo, no es un ejercicio muy original, se ha hecho muchas veces, pero eh, yo creo que está muy bien, muy bien hecho. Eh, vemos aquí en, en ciertos numeritos, eh, tiene un se supone un crossover con el evento de pecado original... Pero no hace falta leer ese pecado original para, para entender lo que pasa aquí. Simplemente es una cosa que le pasa a, a la cosa y ya está. Eh, mi número favorito de toda esta saga es este de aquí, que en España es el número 85, pero en, eh, en Estados Unidos fue el número anual, ¿vale? No fue parte de la, de la saga principal, sino que fue un número un poquito más largo de lo habitual, eh, creo que está mucho mejor dibujado que, que la mayoría de los cómics de, eh, de, de, esta, de esta etapa. En lugar de ser Leonard, King, eh, Leonard Kirk, aquí es un tal Tom Grume. Y me parece que está mucho mejor. Es de eh, Valeria, que es la segunda hija de Los Cuatro Fantásticos. Se ha enfadado de, con, con ellos y se ha ido con su tío, que es el supervillano, el Doctor Muerte. Eh, y trata de cómo... Eh, Susan, su madre, va a rescatarle y lo que hace es destrozar media la latveria, así que termina quedando ella como la mala, es, es una historia, esta, esta historia es, es especialmente buena, es cuatro fantásticos eh, típico, ¿vale? o sea, los cuatro fantásticos son superhéroes pero eh, no son personas perfectas, tienen, tienen muchísimos fallos como, como seres humanos y eso es lo interesante el drama y lo que nos gusta ver de ellos. Eh, los últimos cuatro números, eh, como, como podemos ver, lo, los logotipos eh, cambian para ser un para ser un homenaje a las distintas épocas de esta, de esta gran eh, cabecera. Y eh, parecía que ponía el final es para siempre, que iba a ser como... Bueno, efectivamente fue el final de la cabecera durante mucho tiempo, pero no fue el final de los cuatro Fantásticos. No acaban muertos ni nada, de hecho acaban razonablemente bien después de todas las putadas que les pasan. Se, se enfrentan a todo con los puños en la mayoría de los casos. Y el número 645 es muy, muy bueno, es especialmente gordo, y aparte de tener eh, la historia principal como de 40 páginas que es el eh, el clímax de todo lo que ha lo, de todo lo que ha pasado durante toda esta saga de James Robinson aparte tiene muchos muchas historias cortas eh, escritas y dibujadas por por artistas invitados y tiene una eh, tiene una galería de cubiertas no de no de las 645 cubiertas porque si no eh, esto tendría muchísimas más páginas eh, pero tiene eh, eh, tiene unas cubiertas eh, concretas escogidas por los eh, escogidas y sobre todo explicadas que son lo más interesante vale como vemos aquí eh, por los autores más importantes de, de los cuadros fantásticos que sigan vivos hoy en día <ríe> eh, muy bien ¿eh? qué pasó justo después pues pasó Secret Wars Secret Wars no es una continuación, eh, o, o no se vendió como una continuación de Los Cuatro Fantásticos, eh, sino que fue el final de una etapa de Los Vengadores, que no tuvo nada que ver con Los Cuatro Fantásticos, de Los Vengadores y de Los Nuevos Vengadores, de los Illuminati, escrita por Jonathan Hickman. Es un evento que, eh, de manera muy literal, eh, removió los cimientos de la casa, de las ideas, eh, de, de todo, todo, todas las cabeceras de Marvel, llegaron a un parón, fueron fueron canceladas eh, para dar paso a Secret Wars, por eso Los Cuatro Fantásticos fue cancelado, lo único que, la, la diferencia de, con Los Cuatro Fantásticos es que el resto de cabeceras eh, sí que se recuperaron justo después de Secret Wars con distintos números uno, como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, Doctor Extraño, fue, fue un buen momento para... Eh, para entrar en, en lo que viene siendo el universo Marvel, justo después de, de, de Secret Wars, porque todo, todo fueron números uno y fue muy interesante. Eh, las Secret Wars en sí mismas, eh, ya te digo, no fue un buen momento para empezar, fue, fue justo cuando yo empecé a, a coleccionarlo, eh, pero consiste en el fin del mundo. El, el número uno de Secret Wars, para alguien que no haya estado siguiendo eh, toda la saga de Jonathan Hickman, como es mi caso, eh, es malísimo, es tremendamente confuso. Yo creo que debería haber sido no el número uno, sino el número cero, porque es el, el fin del mundo, el número uno es, es, es como se mueren todos y, y de hecho lo ves al, al final, como todo se queda en negro, como todo se queda en nada, y vemos aquí una... bueno, lo iba a decir una lápida, pero ahora que lo veo no es una lápida, pero vamos, como si lo fuera. Tenemos que poner el universo Marvel de 1961 a 2015 y el universo Ultimate, que es de 2000, del 2000 al 2015. A todo respecto, Secret Wars fue el final del universo Ultimate, eh, pero no el del universo Marvel en sí, porque luego, eh, en el fondo, justo después de Secret Wars, eh, volvería a reiniciarse, ¿no? Eh, bueno, muy confuso, sobre todo si no has estado siguiendo a todos estos personajes. El número 2 es en realidad el principio de Secret Wars, vale, de las, de las guerras secretas. ¿Qué es lo que sucede después de que se haya destruido todo? Pues que se vuelve, que se vuelve a reconstruir. Lo que pasa es que todo el multiverso eh, está en un mismo, en un mismo planeta... En medio, de, en medio de la nada, vale en un universo donde no hay estrellas, no hay planetas, todo, todo el multiverso ha sido destruido y el Doctor Muerte ha sido el único capaz de, con su fuerza de voluntad, eh, crear este pequeño planeta en medio de la oscuridad llamado Mundo de Batalla, vemos aquí el, el mapa del mismo. Eh, todas, las, todas las series, eh, o sea, a, a la vez que se creó, salieron un montón de mil series, eh, con distinto nivel de interés Y cada una sucedía en, en cada uno de estos, de estos lugares ¿no? Por eso creo, del número 2 al número 9 Sí que la serie es, eh, es interesante Porque es el Doctor Muerte es el, es el rey Y a pesar de ser un supervillano Lo hace bien Y la gente le, le aprecia Y viene desde el mundo antiguo eh, viene, viene Reed Richards el, el líder de los cuatro fantásticos y, y en realidad, a pesar de que no se promocionó como tal, esto es eh, realmente la última historia de los Cosos Fantásticos, más que la etapa de James Robinson, porque es el enfrentamiento de, de Reed con su archienemigo, con, eh, con el Doctor Muerte. El número 9 es, la, es el enfrentamiento final entre ellos, por cierto, como molan los, los dibujos de, de Esa de Rivik, que es el que ha hecho la portada del, del nuevo número de, de Los Cuatro Fantásticos que va a salir ahora en 2018. Vemos aquí un enfrentamiento no solamente físico, sino psicológico entre estos dos. Y está muy bien. Al final, Reed Richards consigue, de alguna manera, destruir mundo de batalla y crear el universo Marvel desde cero, poquito a poquito. Eh, y esta es la excusa. Para, que, para, para decirnos a los fans que, que, los, que los cuatro no, ya no están en el universo Marvel per se. ¿Por qué? Porque están desde fuera intentando crearlo desde, desde cero. Con la ayuda de su hijo, que es uno de los entes más poderosos del universo, pues lo, lo van creando desde cero y por lo tanto desde entonces y hasta la fecha ya no, no van a aparecer más ni Riz, ni Susan... Ni, eh, ni el hijo Franklin ni la hija Valeria. Ya solamente aparecerán en el, en el universo Marvel la cosa y la antorcha humana. La antorcha humana se fue a vivir con los inhumanos en una serie que no ni, ni seguí, ni leí, ni compré así que esa no la vamos a ver, pero vamos. La antorcha humana, eso, yo creo que se enamoró de Medusa, la reina de los inhumanos y bueno, tuvo sus aventurillas. A quien sí que seguí fue a Ben Grimm, la cosa, que se fue a vivir aventuras espaciales. Siempre ha querido ser un astronauta, así que tuvo todo el sentido. Me gustó mucho esta, esta etapa de Guardianes de la Galaxia, que duró 19 numeritos. Aquí vamos a ver del 1 al 15 nada más, porque fue el 15 donde se separó, con, donde se separó de, de los guardianes, ¿no? Vemos que tiene mucha, tiene mucha prominencia en muchas de las portadas la cosa... Y me gustó sobre todo la portada de, de este numerito, en España el número 42, en Estados Unidos el número, el número 7, donde vemos pues, eh, pues eso, que parece un John Carter de Marte de la vida, ¿no? Un Flash Gordon ahí enfrentándose con la chica a, a, a monstruos eh, encima de, un, de, de una especie de caballo espacial. Eh, lo único que resulta que es que la, el cómic en sí fin... No, no es tan épico como da a entender la portada. Eso es una vaina de los cómics, ¿no? cuando la portada no es una representación fiel de lo que nos vamos a encontrar. El cómic sí es una historia en solitario de, de la cosa, liberando a, a unos de los eh, Badún, me parece que son los malos. No es tan épico como la portada, pero no está tampoco nada mal. Se enamora de una chica azul, más que de, más que de la chica esta que parece, ya te digo, sacada de la, de la ciencia ficción pool de, de principios del... De del siglo XX. Luego, eh, esta, esta serie se hizo un crossover con Civil War 2, lo cual implicó que los guardianes volvieran a la Tierra. Y durante Civil War II estalla la, la nave espacial de los guardianes y se quedan varados en el, en el, planeta, en el planeta Tierra. Y aquí lo vemos, de hecho, el número 50 español, que es el número 15 de Estados Unidos, fue como los guardianes, como no pueden ir al espacio, eh, se medio cabrean y se separan. Eran nueve guardianes y, y a partir de, de ahora pues ya no, no volverán a ser los mismos, sino que luego cuando, cuando dejó de escribir esto Brea Michael Bendis y se metió Gary Dugan en, en el tema, pues lo que hizo fue... Eh, utilizar solamente a, lo, a los guardianes clásicos, a los guardianes de. bueno, los guardianes clásicos, no, los guardianes de las pelis, ¿vale? Eh, en lugar de. en lugar de, pues eso, eh, miembros extraños, como Ben Green la Cosa, Kitty Price eh, o, o este tío, el agente veneno, que era, habían sido los protagonistas de esta etapa. Este número tiene mucho más que ver con la cosa que el resto. Este número, a pesar de la portada que implica que todos son protagonistas, no. Este número es solo, solo la cosa en solitario. De hecho pone, va, dos parte 1, una historia de Benjamin J. Green. Y es eh, muy, muy buena porque es después de todo el tiempo que ha pasado en el espacio eh, cómo se tiene que... Eh, a, acoplar a la vida a la vida diaria, tiene, tiene flashbacks a cuando estaba con los Cuatro Fantásticos... Eh, y este número realmente es una publicidad, es un enganche para la serie que vamos a hablar a continuación, que es Víctor Von Muerte eh, Iron Man. En Estados Unidos, el infame Iron Man. Porque eh, Guardian de Galaxia 15 o 50 termina con, con la cosa yendo a perseguir a Víctor Von Muerte. De 12 numeritos, ¿vale? Es una, ah. una maxi serie. Al principio parecía que iba, a ser, um, que iba a ser una serie abierta, pero la verdad es que tiene un buen final. Son 12 números muy buenos que me gustaron mucho. Es Víctor Von Muerte, después de que de todo lo que pasó en Secret Wars, de haber sido el, el dueño y señor de, de, de todo lo conocido, del mundo de batalla, eh, al final del número 9, eh, le ha... Reed Richards le había dado una, una lección de humildad. Una cosa que no había sido capaz de cambiar era su cara. Su cara seguía estando desfigurada después de la de, de, detrás de la, de la máscara. Pero Reed Richards le vuelve, le vuelve guapo, entre comillas. Y ahora que es, eh, que es guapo, que tiene una cara normal, decide... Que, que va a utilizar sus poderes para el bien. Es Víctor muerte intentando ser una buena persona, intentando ser un buen Iron Man. Eh, porque Tony Stark, al final de la, de la Civil War 2, se había quedado en coma. Víctor Bomuerte intenta quitarle, in, intenta quitarle el título... Eh, pues, pues, pues eso, para hacer el bien en su nombre y mola muchísimo como lo hace, ya te digo, se enfrenta al principio con, eh, con la cosa y luego ya se va a hacer sus historias y, y es, es un estudio de personaje muy bueno porque de alguna manera con este guión de Brian Michael Bendis, a pesar de que sea una buena persona, sigue siendo él, mediante el diálogo, mediante la manera de comportarse, a pesar de que quiere ser bueno, el tipo de... El, el, la manera de expresarse y todo es totalmente reconocible, es, eh, sí sigue sí, sí, siendo él y es, está, está muy bien escrito, me gustó mucho. Luego, por último, toda su historia acabó en, en los números 593 a 600 de Invencible Iron Man, porque a pesar de que, de que Bon Muerte había cogido el título... No es, eh, no es realmente la, la persona que estaba sustituyendo oficialmente a Iron Man. Esta sería eh, Riri Williams, más bien. Le, eh, esta chica de aquí, afroamericana, de 15 años, eh, su historia también fue muy interesante y ambas dos eh, eh, culminaron en este muy bueno, por otra parte, número 600, el final de la búsqueda de Tony Stark, donde Tony Stark es ya restituido en la armadura y por la parte de Víctor o Muerte ha sido ha, ha tenido un montón de enfrentamientos con, con antiguos villanos y con este que no sé si se llama la capa roja o así. Queda un poco destrozado y lo que hace es irse a vivir a su castillo y queda un poco en un continuarán, no se sabe cómo cómo terminará si seguirá si después de todo lo que le ha pasado seguirá haciendo el bien o si revertirá a su, a su ser malvado. Pero es una cosa muy interesante. Luego, por fin, ha llegado aquí Marvel 2 en 1, la cosa y la entorcha humana. Marvel 2 en 1 fue una antigua cabecera que, que trataba siempre de la cosa eh, haciendo team-ups, eh, juntándose con distintos héroes de la factoría Marvel. En este caso es solamente una saga juntándose con la antorcha humana eh, que dice eh, la, eh, Susan Richards y Reed Richards y Franklin Richards y Valeria Richards han desaparecido de la Tierra porque, como hemos dicho, están, re, están rehaciendo el universo. Pero por algún motivo todo el mundo cree que están muertos. Eh, ben encuentra un objeto que tiene un mensaje de, que tiene un mensaje de Reed que le dice que si alguna vez desaparecen, que se vayan a, a explorar el mundo, a explorar el universo, ¿vale? Si alguna vez se mueren, que sigan, eh, que, que sigan ellos manteniendo la tradición de exploración universal. Eh, y, y, pero, pero lo que hace es engañar a la antorcha humana porque está, está muy deprimido, está teniendo una... Un, pues es una época de depresión, un ataque que, que está destrozándole por dentro, y la Cosa lo que hace es engañarle, le dice que, los, que, lo, que la familia Richard sigue viva y que tienen que ir al espacio para, para buscarles. Lo cual, por lo, que la, por lo que la Cosa sabe, es mentira, él no sabe que, que, que la familia Richard sigue viva, pero en van, se, se juntan con, con el infame Iron Man, con Víctor Von Muerte, y tienen aventuras espaciales. Está siendo muy bueno. Me, me ha gustado mucho el número anual que ha salido, que es una historia en solitario de la cosa con, eh, con Víctor o Muerte, que se separan en un momento dado con la, de la antorcha humana. Y, y, bueno, van a enfrentarse con un Richard malvado, con otra versión del Doctor Muerte, con, con muchos richards de realidades alternativas. Y me ha gustado mucho. Y el último número que me he leído de momento es... El número 8, es el último número que ha salido justo antes de este, de este número uno de los cuatro fantásticos que le tengo, al que le tengo muchas ganas. Y yo pensaba que iban ya a aparecer, pero pero no, esta sigue siendo una historia en solitario. Además, una historia muy buena eh, porque no te toman de tonto, ¿vale? O sea, eh, en, es, en esta historia hay un uh, hay un flash forward, ¿vale? O sea, hay, hay un salto en el tiempo en el que vemos a, a la antorcha y a la cosa sin superpoderes. Y nos van desvelando que lo que ha pasado es que en su búsqueda por el multiverso se han quedado atrapados en un planeta porque se ha roto su nave espacial y, y han, han, han terminado perdiendo sus poderes. Y ya te digo, yo pensaba que iban a aparecer los cuatro fantásticos al final o algo, pero, pero no, siguen estando... Siguen estando atrapados en esta realidad y, y bueno, no se sabe qué va a pasar qué va a pasar con ellos. Al final aparecen unos cuatro fantásticos malvados, pero. pero vamos, a ver qué pasa a partir del número 9 y a ver cómo empiezan los cuatro fantásticos número 1. No sé qué va a pasar. <risas> No.